Este tipo de eh, comparación entre las propiedades de dos planetas se llama justamente planetología comparada. Este es el título de nuestra aula. Tan nuestro sistema solar tiene 8 planetas. Do año 2005 se definió una subclase de planetas sanados que vamos a ver en la próxima aula. Entonces, este es un, un esquema de nuestro sistema solar: nos tenemos Osoa, estrella central, y tenemos ocho planetas. Tenemos cuatro planetas rollosos, pequeños, perto de la estrella, y cuatro planetas gasosos, gigantes, más longe de la estrella. Entonces, vamos a ver un poco cómo son estos planetas. Ha definición de eh, dos planetas, y e en em particular dos planetas del do sistema solar, es que les giran en em torno de Sol. tenemos otros objetos que, além de girar en em torno, em torno de Sol, giran en torno de otras cosas, como por ejemplo a Lua, que gira en em torno de la Tierra. También los eh, planos orbitales están prácticamente todos conchidos en no el mismo plano, así que esa eclíptica... Nos aterra es prácticamente la misma eclíptica para todos los planetas. Muda un poco más, podemos considerar que el sistema solar es un plano, un plato. Okay? Y a dirección en que les orbita me siempre en sentido antihorario. Si nos enxergamos el sistema solar de cima los planetas van a girar así, del mismo jeito que esa rota de la Terra y para el mismo lado que a la Rotasau dos o. Entonces, eso está relacionado con la conservación del momento angular. ¿Okay? Entonces, ah, lo que sí puede mudar bastante es el rotación, o ello de rotazado o a inclina o ello de a dos planetas. Si lembramos de, de las primeras aulas, vamos, eh, tenemos que lembrar que a inclinación saudo eixo o ello derrota de Terra, en relación a la vertical la eclíptica, era 23,5 23, grados. Okay. Entonces, los diferentes planetas van a tener diferentes inclinaciones. Por ejemplo, Mercurio tiene un medio de rotación prácticamente perpendicular a su órbita. Uh, Marche, bien similar a Tierra, 25 grados. Júpiter, pequeño. Saturno. Urano, tal vez, es una cosa un um poco más extraña, porque él tiene un um medio de rotación que es así. Entonces, él básicamente está girando así, en cuanto está orbitando o Sol. Si, sí, la Terra gira así, él gira así. Y e Venus también es otro caso particular, que es que él gira, en em principio, para el otro lado. O sea, todos los planetas, si nos soleamos aquí, estamos girando en sentido antihorario, más Venus está rotando sobre su propio eje para u otro lado, en sentido horario. Entonces, o movimiento orbital es siempre en sentido antihorario, más o movimiento de rotación sobre su propio eje poche, mudar. ¿Ok? Después vamos a hablar un poco más de Venus. Entonces, como os tenemos oito planetas cuatro planetas rollosos, que es estos cuatro que está aquí, Mercurio, Venus, Aterra, E o Marte, y los cuatro planetas gasosos o lovianos se llaman también, que es Júpiter, Saturno, Urano, E, Neptuno. Entonces, estas dos clases de planetas tienen características bien particulares y bien diferentes para uno y para otro. Entonces, vamos a ver un poquito eso. En esta tabla tenemos algunos datos característicos, dos planetas terrestres y dos planetas jovianos. Entonces, a distancia o so, los planetas terrestres están más perto o jovianos más longe. Como a temperatura no planeta está más relacionada con la energía que llega a dos so. Entonces, los planetas que están más perto, dos so, va a estar más quenches. Y e los planetas que están más longe, dos so, va a estar más fríos. Esta vez sería a temperatura en la superficie, a masa, eh, los planetas rollosos, estos son masas terrestres, Venus tiene prácticamente la misma masa que la Tierra, nos podemos ver aquí en la imagen a escala, más Mercurio, EoMarches, Ven más pequeños y Mercurio tiene 5%, 5,5% de masa de la Tierra, Marte, creo que está en volta 10%. Para los planetas gigantes, la masa va entre 14 y 300 veces la masa de la Tierra. Está o Júpiter tem 300, casi 320 veces la masa de la Tierra y son planetas bien mayores. Después tenemos rayos, densidad, etc. etcétera. etcétera. Luas, los planetas eh, gigantes todos tienen luas y tienen un monte de luas. En cuanto que los planetas rollosos, eh, Mercurio y Venus no tienen luas porque están muy apartados del Sol a terra tem, bueno, a Lua. Y marche tem dos eh, LUAS pequeñas. Okay? Y anéis, los planetas rollosos no temanéis. Y los planetas gigantes, todos temanéis. Okay? Entonces, algunas eh, propiedades fundamentales dos planetas se pueden calcular de forma bien simple. Okay? Entonces, la primera cosa es la masa que podemos determinar a partir de la tercera ley de Kepler, que ya vimos, usando esto que está aquí, esta formulinha, tengo que tener cuidado con más unidades salí En ese caso nos podemos estudiar o movimiento de un satélite en torno do planeta y usando o periodo e a distancia do planeta a o satélite podemos calcular o estimar a masa de objeto central. Estaba allí, teríamos a masa. si sí, conocemos a distancia, que puede ser determinada con algunas técnicas, y en la actualidad, ya, en la verdad, ya se, a distancia, a los planetas se determina por eh, ondas de radar, o sea, ya por ondas electromagnéticas. Do jeito que se determinó a distancia, eh, Terra-Lua, con un láser muy potente. Entonces, eh, el pessoal fue a Lua, porque Foram a Lua a un espelio en la Lua, entonces conseguirán enviar un feche de láser, el láser llegó a un espelio y voltó, el mespelio tempo el tiempo que eleva, y como la velocidad de la luz es constante en vacuo vacío, 300.000 km por segundo, entonces ese tiempo se transforma en una distancia de forma bien fácil. Entonces, de mismo jeito se puede estimar la distancia a los planetas. ¿okay? Entonces, una vez que conocemos la distancia... Podemos medir o rayo do planeta usando tamaño angular. Para lembrar, o tamaño angular era, o pego a ua y boto a ua entre los dedos, y o ángulo aquí es o tamaño angular. Si conocemos o tamaño angular, conocemos a distancia, podemos conocer o tamaño real de objeto. Si consideramos que o objeto es una esfera perfecta, cosa que en agua acontece, más podemos hacer una estimación. Como rayo, ya tenemos su volumen. Si tenemos la masa y tenemos o volumen, e volume, podemos estimar a densidad de masa. Y e estimando la densidad de masa media, podemos tener una idea de la composición química. Entonces, una densidad de 1000 kg por metro cúbico corresponde a agua o material congelado esta es la densidad de agua, okay. entre 3.000 y 4.000 son rojas volcánicas o carbono, meteoritos rollosos y entre 5.000 y 6.000 son minerales ricos en ferro, en metales. Entonces vamos a volver un poco a la tabela y vamos a ver aquí la densidad de H media. Entonces para los planetas terrestres la densidad de H media está entre bueno, 3.933 y 5.500. Y eso significa que ha composizado química principal dos planetas terrestres, rojas e metais. ¿Ok? Voltamos aquí, rojas e metais. En cuanto que para los planetas gigantes, la densidad H es bien menor, inclusive esta densidad H es menor que la densidad H de agua. Esa densidad H corresponde a planeta Saturno, que ya vimos que. Si tuviésemos una gran piscina con agua, botamos a Saturno dentro y él flutúa. Y un poquito mayor que la densidad de agua. Entonces, por eso se dice que esos son planetas gigantes, son planetas gasosos, que tienen una composición principalmente de hidrógeno de helio en forma de gas o en forma de fluido. Entonces, por eso teme esa densidad más baja. Okay. Continuando. Como eu falei, da temperatura: cuanto más perto dos sol, más quente va a estar o, o planeta. Así, básicamente, a mayor parte de energía, dos planetas llega dos sol, más nos tenemos que considerar que algunos planetas tienen atmósfera. Entonces, si no consideramos que el planeta tiene atmósfera, la temperatura en la superficie va como a raíz cuadrada da del inverso de la distancia, cuanto más longe estoy, más frío, más perto más quente. Pero considerando que los ah, planetas tienen una atmósfera y e también tienen una superficie, que dependiendo de la composición química de la superficie, va a conseguir reflejar o no la luz del Sol, tenemos que considerar eso. tenemos que considerar la capacidad del planeta de poder mantener el calor que llega eh, del Sol. ¿ok? Y eso se mecha en cierta forma, con una cantidad que se llama o albedo. O albedo, tenemos a definirlo aquí, es la fracción de energía total, energía solar total incidente sobre el planeta, que es reflejada en la superficie. Entonces, llega una cantidad de energía a la superficie del planeta, parte de esa energía es reflejada de nuevo para el espacio interplanetario y e parte de esa energía es absorbida pelo planeta. Entonces, albedo es afraxado que es reflejada, un menos o albedo va a ser afraxado que es eh, absorbida por la superficie. Entonces, haciendo algunas contas aquí, esto vamos a ver después en aula de eh, espectroscopía, podemos estimar la temperatura en la superficie a distancia, o SOU, que está aquí, y e también como albedo, o sea, a, a energía que... O planeta consigue mantener, no es toda, sino que es más fraxada, y esa fraxada va a depender de la composición química de la atmósfera y la superficie del planeta. Okay? Continuamos. Entonces, ¿cómo podemos medir estructura interna? Nos podemos calcular una densidad media, más en em principio, el eh, planeta no va a ser una bola homogénea, porque no, las cosas se ven más complexas. Entonces, para tener una idea mejor de la estructura interna de los planetas, por ejemplo, podemos usar las ondas sísmicas. Los terremotos aquí en la Tierra dan información sobre la estructura interna del planeta. ¿ok? Si nos batemos en una mesa de madera, esa mesa de madera va a emitir un son característico de la madera. Si nos batemos en alguna cosa de metal, esa cosa de metal va a emitir un son característico das, del metal. Entonces, las vibraciones que están dentro de cada material tienen una frecuencia, tienen un son característico que depende de su densidad, de su comprimento, etc. Entonces, metiendo a frecuencias de los terremotos, las ondas que se propagan por eh, el interior de la Tierra, por ejemplo, podemos estimar la densidad o tamaño de las diferentes camadas. Entonces, así es como se estudia el interior de la Tierra. ¿Okay? Entonces, en particular, tenemos dos tipos de ondas. Tenemos las ondas longitudinales y las ondas transversales. Entonces, esto es física general. Las ondas longitudinales son las que se propagan, la dirección de propagación es la misma que la, la dirección de movimiento de las partículas. Entonces, ¿cómo funciona el ozón? El ozón es lo siguiente. Yo estoy hablando, entonces, la molécula que está aquí bate contra la molécula que está aquí, que bate contra esta, que bate contra esta. Entonces, el movimiento de las moléculas es así y el ozón está indo en esta dirección. Por eso se llama de onda longitudinal. Y e, si ustedes no sabían, se precisa de un um medio, el ozón precisa de un um medio para se propagar. No vacuo, no existe ozón. ¿Ok? y después tenemos las ondas transversales que son ondas como a ondas en agua ¿sí? si nos botamos un barquiño en agua nos vemos a un chiña que está haciendo así en ella se está moviendo para la el barquiño no va a se mover junto el barquiño va a hacer esto Entonces, esta es la dirección de propagación de la onda y la dirección de movimiento de las partículas del material en este caso de agua va a ser así entonces, son transversales. Un um va para allá, otro va para aquí. Y e esos tipos de ondas se propagan en em diferentes tipos de reyos. Por ejemplo, las ondas transversales no se propagan en em reyos líquidas. Entonces, si no tenemos ondas transversales, podemos ver, y e solo tenemos ondas longitudinales, entonces estamos tratando como una reyau líquida y e no sólida. Entonces, así se estudia justamente la eh, estructura de los planetas rollosos como a tierra, por ejemplo. aquí tenemos un esquema de estructura de tierra. Nos tenemos a crosta que tem entre 5 y 30 kilómetros, eso es donde nos moramos. O manto y después tenemos su núcleo que tem dos partes: tem o núcleo exterior que es líquido y o núcleo interior que es sólido. Los dos formados posiblemente por metales. aquí tenemos metal en estado líquido, muy toquenche, y aquí tenemos otro tipo de metal, níquel, ferro, en estado sólido. Y aparte más eh, interesante de este núcleo líquido es que cuando tenemos los metales son conocidos por eh, ser buenos conductores eléctricos. Entonces, si tenemos eh, partículas cargadas en movimiento, eso genera un campo magnético. Entonces, movimiento de este núcleo es justamente lo que genera el campo magnético de la Tierra. Tengo un um filme que se llama O núcleo, que é, justamente trata, es de esos filmes americanos que todo el mundo va a morrer y e no final ninguém morre, é, que justamente tratan de qué acontecería si O núcleo da Terra de la Tierra ya se girar. Y e todas esas cosas que acontecen cuando nos notemos el campo magnético. El campo magnético es muy importante porque nos protege de las partículas de alta energía, y esas partículas de alta energía son justamente las que producen o envenenamiento por radiación, que producen cáncer, etc. Entonces, el campo magnético es muy importante. Y el filme es muy poco. Para la Lua también se observan algunos eh, Lua Motos, la verdad, porque terremotos son en la Terra, entonces no serían terremotos en la Lua. Aquí tenemos a Lua. No está o activa como a Terra, obviamente, porque no está tan quente, más se halla que se teme una estructura así: una crosta, un um manto y e probablemente cosas aquí en no el centro. La Lua no fue mucho estudiada en ese sentido. ¿Qué acontece con los planetas gigantes? Los planetas gigantes no tienen una superficie sólida. Tenemos una atmósfera muy extendida que está formada por eh, gas, principalmente el líquido. Entonces, no tenemos una superficie sólida. No podemos usar la misma herramienta, dos terremotos o las ondas que se propagan por allí. Entonces, tenemos que pensar en otra cosa. Eh, por ejemplo, Sepoche. Mandar una navecina para que dé vueltas por allí para mapear o campo gravitacional y ver si teme alguna cosa diferente. O básicamente lo que se hace es aplicar este formalismo que se llama equilibrio hidrostático, que es la misma cosa que se utiliza para calcular la estructura interna de las estrellas. Tal vez, Rapichinho el equilibrio hidrostático dice que si tenemos una bola de gas en equilibrio, eso significa que la fuerza de gravedad, que está tentando siempre comprimir las cosas, la gravidad es siempre atractiva, entonces va a comprimir, se compensa con apresado gas. Entonces, si no tenemos un gas y comprimimos o gas, ese gas va a aumentar apresado. Entonces, esa apresada y la gravidad está están obligando todo tiempo más no, no, no nos damos cuenta porque eso ya una estructura en equilibrio tal vez el formalismo que se utiliza para estudiar o para calcular la estructura interna de los planetas eh, gigantes vamos a continuar o que se haya que se teme para los planetas gigantes sería una cosa así Júpiter Saturno Urano y Neptuno también Neptuno sabes menos conocidos obviamente entonces, la estructura de Júpiter es una atmósfera, una falla de hidrógeno molecular, no un una de hidrógeno líquido y e un um núcleo rolloso de aproximadamente 10 veces la masa de la Tierra. Lembrando que la masa de Júpiter es 318 veces la masa de la Tierra. Okay? Entonces, aquí Saturno, se halla que tem una estructura similar y eh, bueno, vamos aquí esta parte do hidrógeno líquido metálico es bem importante porque lo que acontece es que o hidrógeno na tierra o hidrógeno es un gas okay eso sí, es un gas más cuando está a altas presiones le vira líquido y el hidrógeno líquido se comporta do mismo jeito que un metal o sea es un conductor muy bom bueno o sea que el movimiento de rotación de este hidrógeno líquido en principio sería lo que está causando o autocampo campo magnético de estos planetas. Entonces, no tienen un núcleo metálico, tem esta rodeado de hidrógeno líquido que en principio estaría causando o campo magnético. Para Urano y Netuno, el una alta composición de, eh, de hielo, ellos se encuentra en una región bien más longe, ven más para afuera del sistema solar, más longe del Sol, entonces está más frío y el tienen una composizado de hielo. Entonces, algunas veces, eh, Júpiter y Saturno se llaman gigantes de gas y Urano y Neptuno se llaman gigantes de hielo, que okay? justamente por eso. Entonces, en los planetas gigantes va a tener una atmósfera gasosa o líquida bien extendida y una superficie... Eh, sólida, muy pequeña, muy interior. Contrario a que ocurre con los planetas rollosos, que tienen una gran de eh, sólida, una superficie sólida y e una atmósfera bien fininha comparada como rayo total del planeta. Aquí tenemos una comparación entre las dos. Los planetas rollosos son prácticamente roja, tienen una superficie sólida. En cuanto que los planetas gigantes estén más rellenos, líquidos o gasosas, ven extendida. Están son ven diferentes. Ok. Entonces, para los planetas rocosos, obviamente, nos podemos estudiar a superficie. Y estudiando a superficie, también podemos estudiar un poco de historia del Sistema Solar. Por ejemplo. Esta es una imagen de Mercurio y esa es la superficie de la Lua. Una cosa que podemos ver aquí es aguas cráteras. Conocemos más las cráteras de la Lua. Va. Mercurio, tenemos una cor diferente de la Lua, mas la superficie es similar. Tenemos un montón de cráteras. Eh, Venus, tenemos una atmósfera ven eh, espesa. ¿sí? Y teme esta cor laranja la amarela porque ten una gran cantidad de ácido sulfúrico en eh, la atmósfera. La atmósfera es bem espesa, no consigue enlazar la superficie de Venus, más usando ondas de radar o alguna cosa así para enxergar la superficie, se ve que la superficie de Venus es similar à Terra. Tem vales, montañas, etc. Então, eh, bom, a tierra, tiene valles, montañas, etcétera. Entonces, bueno, la característica de Cor de Venus es que él rota para otro lado ¿sí? rota en sentido horario eso que se llama una rotación retrógrada pero también lo que acontece es que la atmósfera está rotando 60 veces más rápido que a superficie entonces, si la atmósfera rota más rápido eso genera ventos, tempestades, un monte de cosas y la velocidad es 60 veces mayor que a superficie entonces no es un lugar muy eh, bom para ir, Marte es más parecido con, entre Mercurio y la Terra. El le es una atmósfera, más atmósfera es muy, muy fina. Y además disso, es, eh, el planeta es bien más pequeño. Entonces, de nuevo, a cor vermelia está relacionada con una alta cantidad de ferro en la superficie, por eso fica es vermelha. Y a superficie tienen, de nuevo, montañas, valles, etc. Entonces, tenemos dos ejemplos aquí. Esto es un cañón, eh, un cañón, aquí, que se llama eh, Esmuchasma, un canal, ahí está, que tiene 4 kilómetros de profundidad, 100 kilómetros de comprimento y 10 de largura. Y Marte tiene... O el récord da eh, montaña más alta del sistema solar, que se llama de Monte Olimpo, y tiene 24 kilómetros de altura. Então, para tener una idea, a Huaconcagua, eh, que es a, acho que la tercera montaña más alta, que está en la Cordillera de los Andes, tiene 6.000 kilómetros de altura. De eh, 6.000, disculpa, 6 kilómetros de altura. Então, esto tiene 24 kilómetros de altura. Então, é a la montaña más alta del sistema solar então, a superficie, principalmente cuando tenemos eh, un planeta joven o cuando tenemos atmósfera puede ser modificada a lo largo del tiempo y e principalmente va a ser modificada por estas tres, eh, por tres mecanismos actividad okay? geológica que incluye Fulcoes eh, y actividad de terremotos tectónica, erosión y crateramiento. Entonces vamos a ver un poquito eso. Eh, la actividad tectónica depende de la temperatura del planeta, ¿sí? porque precisa tener energía de algún lugar, principalmente el planeta tiene que estar quente dentro. ¿sí? En Tahuaterra tenemos un núcleo que está muy quente. Marte se halla que chiña un núcleo quente, más como él es más frío, se esfrió más rápido. Como él es más pequeño, se esfrió más rápido. Venus se halla que tem eh, vulcoes. Entonces, Venus y a Terra estarían similares con vulcoes y terremotos. Marte prácticamente ya no tem más actividad tectónica. ¿Okay? Más chiña no pasado. Alúa Lua tem algunos sismos por año. Algunos luamotos eh, por ano, más quien se lleva o premio a, eh, a mayor actividad volcánica del sistema solar es una de las luas de Júpiter, que se llama IO, que vamos a ver en la aula eh, siguiente, que es aula de cuerpos menores del sistema solar. La eh, um, atmósfera también puede causar erosao que puede ser por lluvas, eh, agua, ¿sí? o también puede ser por pelo vento. Nos vemos eso aquí en la Terra. Entonces, Mercurio no tiene atmosfera prácticamente, está muy perto todo sol para tener atmosfera, então, por eso tem toda esa superficie craterada. A Terra, bueno, tiene eh, erosado por ventos y erosado por agua. Y e Marte, mismo que él es tem agua en em estado sólido y e en em estado líquido, pelo menos en la superficie de Marte. Ele, y tendo una atmósfera bien eh, finita, tiene muchas tempestades de areia. Entonces, del mismo jeito que acontecen más tempestades de areia en el deserto, aquí en la Tierra, Acontecen en Marte. Acontecen esas tempestades de areia en Marte que pueden cubrir prácticamente todo el planeta. Una, só, una tempestad cheso puede cubrir todo el planeta. Y si ustedes quieren ver un ejemplo de una tempestad en Marte, pueden ver... Asistir al filme de Martian, que justamente todo comienza por una tempestad de arena. El filme también es bom. No muy bom, es bom. O crateramento puede ser por pulcoes. Eh, Los pulcoes tienen un um buraco acima que justamente se llama cratera, por elisa y lava. Y e las crateras también pueden ser por impacto meteoritos o núcleos de cometas que eh, atinjan la superficie del planeta y de un buraco en la superficie del planeta. Entonces, Mercurio, Marte y la Lua tienen básicamente sólo cráteras eh, de impacto, ¿sí? como vimos en las imágenes antes. En la Tierra, como aún la Tierra es un planeta eh, que no es frío, tenemos muchos vulcoes. ¿sí? Entonces, las cráteras son principalmente volcánicas. Y las cráteras de impacto usualmente ya casi no, ne se, se detectan pela de erosada. Si agua o, o vento consigue erosionar y limpar o buraco que dejó a, a crátera. Okay? Esta es una imagen de una crátera, eh, más esto vamos a ver más en aula que ven sobre los impactos aquí en la tierra entonces, la atmósfera o la posibilidad de tener una atmósfera está principalmente relacionada con la masa del planeta. ¿sí? Y para eso nos tenemos que comparar dos velocidades. Cada partícula de gas, dependiendo de la especie química que nos estemos hablando y de la temperatura, va a tener una velocidad que es lo que se llama a energía cinética do gas ¿sí? entonces esa es la masa de la partícula y esa es la temperatura, si nos tenemos un gas cuanto más quente está el gas, las partículas del gas van a estarse moviendo más rápido ¿sí? en cuanto que nos también dependiendo de, eh, de la masa do planeta vamos a tener lo que llamamos de una velocidad de escape ¿sí? esa velocidad de escape está relacionada con atraxa gravitación gravitacional planeta. Entonces, la velocidad de escape de la Tierra es 11 kilómetros por segundo. Eso significa que el transbordador, el transbordador espacial tiene que acelerar, tiene que atingir una velocidad de 11 kilómetros por segundo para poder fugir de la Tierra. Si no, él sobe y cae. ¿Okay? Entonces, cuanto mayor sea la masa do planeta, mayor va a ser esa velocidad de escape. Eso está relacionado también con la gravedad, como fato de que nos, no estamos volando, sino que estamos colados en un rau. ¿Sí? La gravedad en diferentes planetas es diferente y también la velocidad de escape. ¿Sí? Entonces, si la velocidad de escape es suficientemente alta, ella no deja las partículas de gas fugir. ¿Sí? Si la energía cinética de las partículas es muy alta, como por ejemplo transbordador espacial, ellas consiguen fugir de atracción gravitacional de la Terra y no fican formando parte de la atmósfera. ¿Okay? Entonces, nos podemos hacer esta relación que está aquí. Significa que a velocidad media de las partículas, tiene que ser menor o igual a un sexto de la velocidad de escape para ficar en la atmósfera. Sin abuelas, okay? Entonces Vamos a ver aquí. En <risos> este gráfico, nos tenemos velocidad de escape y e a temperatura. Aquí está muy quente, aquí está muy frío. Y e cada una de estas líneas es a velocidad asociada a una especie química. Então esto es hidrógeno, helio, agua oxígeno, dióxido de carbono, etc. Y aquí tenemos a velocidad de escape dos planetas, a Lua, Mercurio, Marte, Venus, a Tierra, etc. Entonces vamos a pegar a Terra. A Tierra está aquí. Entonces, a velocidad, a temperatura en la superficie de la Terra, a velocidad da agua es menor a velocidad de escape, de oxígeno también y de dióxido de carbono también. Dao eso justamente arrasa a Upelacua, no es atmósfera, tem agua, dióxido de carbono y tem oxígeno. Más, a velocidad de escape de helio y de hidrógeno, a velocidad de energía cinética, es mayor. Eso significa que no atmósfera, prácticamente no tem hidrógeno e helio. Ahora, si vamos a un planeta mayor y más frío, como por ejemplo Urano aquí, a velocidad h de las partículas de cualquier especie química siempre es menor a la velocidad h de escape. Entonces, L y todos los planetas gigantes consiguen mantener hidrógeno y helio en su atmósfera. Siguiente eso explica las diferentes composiciones químicas de las atmósferas. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad h de escape como eufile da Tierra es 11,2 kilómetros por segundo. Más la velocidad de escape de Júpiter es 61 km por segundo, ven mayor. Entonces, si oleamos este gráfico aquí, vamos a ver que los planetas rollosos van a tener atmósferas con agua, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, en cuanto a que los planetas gigantes van a tener atmósferas dominadas por hidrógeno y por helio. Eso es justamente lo que se observa. Si sí, no, esa atmósfera está formada en eh, 70% de nitrógeno principalmente nitrógeno, na oxígeno. Y e, finalmente, ya que estamos hablando de atmósfera, vamos a hablar del efecto estufa, del famoso aquecimiento eh, global. El efecto estufa, na eh, medida certa, es una cosa buena. Lo okay? que acontece es que a atmósfera de Terra Tierra, la tenemos a radiación del sol, a luz que que a luz y el calor que consigue entrar, más no todo, parte de la reflechida y sale do planeta para el espacio interplanetario, más otra parte fica atrapada de la atmósfera. Y por eso justamente es que no tenemos una temperatura en la Tierra habitable. Porque si no no tuviésemos atmósfera, no tuviésemos este efecto estufa, a temperatura aquí en la Tierra sería muy baja. Mesmo estando perto del sol, a temperatura sería muy baja para sostener vida, para tener agua líquida, por ejemplo. Entonces, el efecto estufa como estaba diseñado originalmente, es una cosa boa. Lo que acontece es que cuando aumentamos la cantidad de partículas que absorben esa energía, que no dejan esa energía salir, el planeta comienza a se aquecer de Tal vez es el problema del aquecimiento global, ese es el efecto estufa. Básicamente, un ejemplo bien, eh, extremo de efecto estufa es Venus. Venus tiene una atmósfera tan eh, espesa y con una gran cantidad de dióxido de carbono, que es un absorvedor de radiación infravermelia hizo eh, causa que a temperatura en el planeta sea de 200 grados, una cosa así. Entonces, no es una cosa que hay que ser demais. Y okay? yo e quiero terminar aquí, que en la verdad yo fique en no el medio, con esta imagen. Esta es una imagen, eh, fue en no el año pasado. Esta es la Lua, como lado de la Lua que no siempre enxergamos. Voy a mirar de otro lado. Esto se enxerga. Esto es un um planeta. Y esto es otro planeta. ¿Sí? Entonces, si es en una aula presencial, preguntaría: ¿qué planetas agüeces? Más, voy a responder a mí misma este o Venus, y este o Júpiter. Y o Júpiter, ustedes o sea, es este, cuatro ponchiños brillantes, da no una falia, da foto, esas aguas cuatro luas galileanas, las cuatro luas que se encuentran más perto de Júpiter. Esto es lo que se llama una conjunción, que es cuando los planetas están más cerca del cielo. Y esto fue tirado por una cámara eh, muy boa más no un telescopio, una cámara, una cámara fotográfica. Es una imagen muy linda, porque ustedes pueden ver aquí las luvas de Júpiter, que inclusive como un binóculo bom y una noche vemos oscura, también pueden ver. Voy a dejar con esta imagen. Y nos vemos en la próxima aula.